INSECAD nace de un sueño, nace de la pasión por la enseñanza y el aprendizaje continuo. Somos el único instituto en la región que cuenta con certificación internacional en países como Estados Unidos, México, India y Brasil. Cubrimos necesidades educativas como el microaprendizaje y el emprendimiento.